Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las campeonas Así lo vamos a decir Nos acompañan las chicas de Bordo, Julia Grimfer y Mercedes Glaciar eh, De la A y de la B respectivamente Pero que ahora van a jugar juntas en la primera categoría ¿Así chicas? ¿Cómo sí. va? Bienvenidas gracias. felicitaciones ¿Cómo están? Claro, porque muchos equipos por ahí tienen muchas jugadoras Van haciendo subdivisiones Como para que todas las chicas tengan la posibilidad de jugar Pero ahora la B ascendió ¿Juegan la misma que la A? ¿En algún momento se van a tener que enfrentar? Sí, en la cuarta fecha nos enfrentamos. Ya tiene marcada la fecha. Sí, sí, Ya tenemos el fixture, ya tenemos todo. Y sería como una A y una a por ahí. Ya no son más las chicas de la B, son las chicas de la a Qué gracioso, chicas. Bueno, igual va a ser re divertido para ustedes. Sí, va a estar buenísimo. La verdad que es un logro importantísimo para el club. Y justo los dos el mismo día. O sea, la verdad que... Todavía no caemos en la situación que estamos viviendo porque, nada, hay mucho esfuerzo atrás. Y... Sin dudas. La verdad que está muy, muy bueno, o sea, creo que todavía no tenemos noción de, del hecho que hemos logrado. Eh, tanto las chicas de la A ganando el torneo mendocino, uh -huh. que hace un par de años que no ganábamos nada en uh -huh. lo que era la rama a, Y bueno, nada, nosotras las de la B, eh, a ver hecho esto, tener el resultado de un proceso de un par de años que venimos ya pensando uh -huh. en un ascenso y que nada que por primera vez en la historia del hockey mendocino un club tenga Claro, en, se el, de esta manera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. en lo que es la máxima rama, en la máxima categoría del hockey tengamos dos equipos Las dos divisiones. Bueno, hoy por hoy entonces Los Tordos ha demostrado Tener el mejor hockey de Mendoza. Es así. es así. Qué lindo. Es así. Espectacular, chicos. Bueno, también la bienvenida a nuestro compañero Facu Caila, que Facu. siempre nos Gracias, acerca chicos. a distintos eh, deportistas mendocinos para demostrar que tenemos mucho nivel en la provincia de Mendoza y que el hockey y, no es la excepción en este caso. Y, y como bien lo dijiste, Clary, el hockey no es la excepción y en distintos este, tipos de. De deportes, en uh -huh. este caso el hockey, en la A y en la B de las chicas, bueno, avisa ahora, uh -huh. quería preguntarle, Juli, sí. este, cómo te sentiste en, en el hecho de, de coronar después de tanto tiempo, ¿viste? cuando uno gana y está siempre, eh, siempre en instancias finales y logra sacarse esa espina, ¿qué es lo que pasa después, en el día después? Y mira, igual, hace el año pasado ganamos la liga, uh -huh. que ah, ¿eh? eso es un torneo... Donde juegas con otras provincias también. Ah, bueno. Es, es reimportante. Es reimportante. Sí, pero bueno, tampoco habíamos ganado nunca, entonces también Ajá. fue importante Pero el torneo mendocino hace bastante que no lo ganábamos. Y bueno, nos quedábamos siempre con la espina, como, como dice Facu, porque siempre estábamos ahí entre los claro. cuatro. Uh -huh. Perdíamos la semi, perdíamos la final. Y, y nada, por un lado está bueno siempre estar competitivas, pero nada, nos faltaba ese gustito. Claro. Y nada, ahora que lo logramos, estamos que... Nada, muy contentas y nos motivó a seguir entrenando. Y, y ahora que sea que sean muchos logros más y compartir siempre con amigas, porque eso es lo que decíamos. Uh -huh. Las chicas de la B todas son nuestras amigas, las chicas de la C, porque también tenemos primera C. Así a que, bien, vamos ¿quién a ver. ¿En, en algún momento que viene, va a ser estamos la, acá. A, la abis. A, B, B. sí, creo que la. la, la eso estaría muy bueno sí, estaría, bueno qué lindo bueno hablan de, de la amistad de los valores que trae el deporte no porque cabe destacar que las chicas no lo hacen como algo profesional no ellas no reciben ningún tipo de remuneración no por estar en estos equipos simplemente es una pasión que sienten por el deporte y uno sacrifica muchas cosas no por ir a los entrenamientos por estar sí. presente en todos los partidos es una vida muy sacrificada la del deportista federado de alto rendimiento me imagino que ustedes que deben jugar de chiquitas les tocó en algún momento sacrificar salidas cumpleaños Años, levantarse re temprano para agarrar sí, el tiene que no. irse a jugar re lejos. Sí, las salidas los viernes ni hablar, o sea, claro, no existen. No quedan son existe, dos viernes. Y también, eh, más si tenés como un objetivo tan grande que es el, el ascenso, de hecho uh -huh. ser campeonas del torneo local, eh, de ya que los entrenadores te estén preparando y decir, bueno, uh -huh. si queremos hacer este objetivo, hay que sacrificarse y hay que hacer de todo. Claro. Eh, de hecho, por ejemplo, nosotras también la primera. Uh -huh. eh, uh -huh. Nosotras también jugamos eh, una liga acá en Mendoza, que uh -huh. con distintos equipos de otras provincias, que también hace mucho, una primera vez nos jugaba una liga, lo cual uh -huh. eso como que aportó un montón al equipo, eh, a lo que fue el juego y de que nos diéramos cuenta de que estamos a la altura de, uh -huh. de ponernos a, un, a una exigencia mayor. Y nada, eso con, to con todo lo que conlleva. Entrenamiento a las 6 de la mañana en el gimnasio. Me imagino, eh, sí. Ir a correr a la montaña, cierre todo. de pretemporada. Una pre o sea, gimnasio, entrenar, entrenar, entrenar, entrenar. Pero vale la pena, porque eso les genera disciplina no solamente en el deporte, sino también en la vida de cada uno de ustedes. Exactamente. Como deportista, sí. porque es como uh -huh. una actitud, una forma de vivir el deporte, no es netamente el deporte. Ninguna. No sí. sí, y pasa cuando, por ejemplo, hablas con amigos que, que no juegan a ningún deporte, por ahí no juegan a no que, que te dicen... ¿Pero por qué entrenas tanto? ¿Por qué te, por ahí te salís de la facultad antes o no? Porque me tengo que ir a entrenar. Entonces es como Ajá. que ya te genera el hábito y como la culpa de decir, no, si no voy a entrenar, o sea, no no puedo jugar, no puedo uh -huh. seguir el objetivo. Así que nada. O sea, Chicas, yo creo que. ¿tienen pensado pasarse jugadores por ahí de, de una de a otra, de una división, ah. de decir, bueno... Hay una lesión en la categoría Avis, eh, por ahí una de primera. Ah, Va, ¿se, ¿Se puede, puede o hacer, medio claro, que la federación matara o, ahí? O los hacen incluir no, un en equipo. realidad ya cada equipo está incluido en uh -huh. su respectiva rama uh -huh. y, y no, no, no se claro, pueden no cambiar. Se puede. ¿Cómo que no pasa en la lista y. Claro, a no ser sé claro, que claro. lo cambiemos a principio de año, mm, no sé, bien. igual no creo porque ya ah, cada creo. equipo claro. está consolidado y, y no creo que las chicas quieran... <risa> <risa> quieran. No, yo creo que queda igual a pesar de todo de que somos todas compañeras somos todas amigas se entienden en el juego ya nos comprendemos en el juego claro pero ya creo que lo, desde principio año uh -huh. o por lo menos cuando empieza el torneo uh -huh. ya tenés tus equipos ya como criptos y no se puede variar eso. Uh -huh. Y cuando suceden estas instancias digo, de campeonato, de ascenso y demás, me imagino que deben haber muchas miras eh, de la federación a nivel provincial y también a nivel nacional, viendo, ahí fichando jugadoras, ¿no? Porque dicen, eh, mira qué bien las chicas de Tordos, ¿cómo les está yendo? Es Hay muchas jugadoras eh, muy grosas, digo, ya tienen chicas que pertenezcan al seleccionado mendocino quizás algunas que estén aspirando para ser parte de las leonas ¿cómo, cómo lo ven eso? Eh, este año jugamos en el seleccionado mendocino Creo que 5 o 6 de la primera Incluida la vos también. Sí, jugamos bien. Y ahora eh, Una de las chicas más chiquitas Está entrenando en una concentración vamos nacional bien. Así que bueno, puede ser No la <risa> vamos a quemar No lo bufemos Pero sí, la verdad que Hay jugadoras de muy gran nivel Y, y nada, por ahí Que se dos cuesta más que las vean uh -huh. desde Buenos Aires En el interior claro. Pero nada, siempre que nos han llamado alguna de las chicas, van y con predispuestas, obviamente. Por ¿sí? supuesto. Y no solamente eso, sino como que eh, cuando, bueno, cuando pasó todo lo que pasó el domingo, eh, como que yo caí cuando, por ejemplo, la página de ESPN Hockey ah, eh, sí. nos reposteó una foto nuestra Mirá, y subió cuaca. al sitio no. de Instagram. Y yo me quedé como, wow. Tuvo okay, okay. repercusión. Acá ya es importante. Y también, eh, a, yo creo que ...hemos pasado como a otro plano... ...porque, por ejemplo, nuestra séptima... ...que son las chicas, una edición más chica de nosotras... Uh -huh. eh, ...salieron campeonas argentinas hace muy poquito... Oh, qué bien ...y nada, eso te... ...o sea, hay un lindo semillero... Claro, ...eso como no, que, es que te incitas a... ...ahí está la foto que repostió... ...mira qué bueno, Ajá, sí, ahí está. esa esa misma... <risa> ...qué bueno... <risa> ...un <risa> mega festejo me imagino no, que vino y después y de eso... No más <risa> de que, de que hay te da como esperanza de que hay generaciones... ...de que uh -huh. vienen, que quieren jugar... ...que sienten amor por la camiseta... Uh -huh. y, ...y nada, o sea... Eso es lo mejor, y que cada vez inauguremos más ramas, más uh -huh. divisiones, de que mucha gente sepa que quiere venir a jugar acá uh -huh. y nada más acá. Es que el deporte Uy, es sano, o sea. Es, es algo muy bonito y para hoy... llevarlos desde chiquitos, que y la vida sí. de club también, ¿no? Y hoy en día tenemos rama esta. O sea, tenemos A, a B, B, C, C B oh, y yes. yes. E. En lo que sería la primera. No, no, la primera ah, tenemos A, B y C. Inferiores bien. tenemos hasta la E. O sea, ya no sabemos dónde meter. Claro, a, todas no, no, ni no. Niñas, venir. claro. Claro, claro. No, no, eso eso habla bien del club de decir, están haciendo las cosas ¿Sí? bien porque se acercan a, a los tordos y podrían ir a otro club. Sí, eso también. Justamente eso. Y encima, en el estadio, no sé si se hay algún video de la de la tribuna, pero cuando terminamos ahí ver a todas las nenas pintadas, sí, ¿eh? que te no, vienen a abrazar, son es como las que ídolas, claro, como que no tiene precio, porque has estado vos en ese lugar. Claro. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, que cuando la había debutar a Juli en, en la primera Ajá. que no estaba pintada, y eso, estaba ahí en la cancha jugando, ¿eh? es como que el Desde sentido que, chiquita, que y Nosotros un... terminamos ah, de jugar estás. Y ah. nos fuimos a festejar un ratito Volvimos, nos pintamos la cara Y empezamos a alentar a la, a la primera bici. Eran. Claro. Ya habían ganado y ya, ya habíamos ganado y, y estábamos ahí Apoyando a las chicas que, Muy bien. Más de 2.500 personas en el estadio ah, Es bueno. o sea, un marco Muy imponente bueno. Para el hockey Y Juli eh, sí. Ganarle a maristas el clásico, tiene Una algo miralar. especial. Sí, ¿Es el por clásico? supuesto. Siempre los clásicos tienen un aditivo especial, un plus. Y sí. Eh, no sí, sí, uno, la verdad que el clásico eh, para nosotros es importantísimo. O sea, siempre decimos, lo ganamos como sea. O sea, si jugamos bien, <risa> si jugamos mal, cualquier cosa. Pero fuera de la cancha hay buena onda. Sí, Eso por cabe suerte de sí, fuera de la, uh -huh. Bueno, porque también como decías vos, de los seleccionados, por ahí te toca jugar con, uh -huh. con todas las chicas de los distintos clubes y la verdad que sí. Entre Uli, todas tenemos un montón. Juli Medici de Murialdo subió Ajá. una foto, de hecho, felicitándola. Le hemos tenido sí, acá. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es decir, compañerismo. Sí, sí, sí, un montón. O sea, nos ponemos contentas siempre por los logros de las demás. Más allá que a uno le gustaría salir siempre campeón. Obviamente todos los clubes trabajan igual que nosotros, entrenan igual claro. que nosotros. O sea, si vamos a hablar de merecedores, somos todos. O sea, uh -huh. todas ponemos un montón de ganas en, en lo que hacemos, por supuesto. Mercedes uh -huh. se entrena con la mira al, en algún momento a la primera... ¿O bueno, ahora ya entrenan haciendo bien las cosas ustedes para quedarse y sostenerse en la primera división? Eh, la segunda opción. <risa> eh, porque nada, subimos eh, para competir. O sea, no es que ascendimos y dijimos, bueno, ahora vamos a ver qué onda, vemos si no tenemos que jugar. No, vamos por todo. No, vamos por ya todo. Fue, si, claro. si ascendimos, eh, acá venimos a competir, acá no nos uh -huh. tomamos serio. Acá ya no somos las de la B. No somos las de la B. <risa> eh, lo cual eh, está muy bueno tener esa personalidad para enfrentar a los equipos porque sí, nada no estás juntando con, uh -huh. estás jugando contra los equipos de mejor calidad en, claro. todo, en toda la provincia Entonces, a demostrar nada a demostrar cual. y uh -huh. también a, para, para que nos sirva como también como un entrenamiento uh -huh. de bueno estamos a la altura podemos ver otras cosas eh, pero la verdad Perfecto. que sí es un, estamos Qué muy lindo. muy contentos. bueno el aplauso pues felicitaciones Gracias.